Hola, hola, hola, queridos amigues, amigas, eh, amigos. Eh, bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de que hora escuches este video. Bienvenido a la clase número 2 de estas clases short. Estos videos short que eh, esperemos que, que este año... Eh, convierta a muchos de ustedes en astrólogos, astrólogas, astrólogues, desde cero. Eh, ayer les conté, les mostré lo que es un mapa natal, un mapa astral, eh, ese esquema con el que vamos a trabajar durante todo el tiempo como astrólogos. Eh, también le, nom le nombré los signos y les dije que hoy les iba a hablar de polaridades, me equivoqué. La clase de polaridades es mañana. Hoy es eh, hablar de los 12 signos, de esta rueda de animales, de, estos, eh, de este zodíaco. Eh, Aries es el primer signo del zodíaco, está representado por el carnero y este símbolo es el símbolo de los cuernos del carnero, ahí lo tenemos a Aries. Tauro es el toro y está la cabeza del toro. Este es el símbolo de Tauro. Géminis, los gemelos, y están representados con el símbolo 2 en números romanos. Cáncer, el cangrejo, eh, por las pinzas del cangrejo, ese eh, 69... Eh, eh, acostado que se ve, son las pinzas del cangrejo. Leo, el león, eh, con su melena, la melena del león o la cola del león, este es el símbolo de Leo. Virgo, la virgen, es esa M, que es una letra griega que representa a la virgen. Libra, eh, este símbolo, ...que representa las balanzas, la, los platillos de la balanza en equilibrio. Escorpio, el escorpión, o sea, eh, el libra, perdón, el, el balancero. Sería escorpio, es, representa, eh, representado por el escorpión, es esta M con la flechita... ...que parecería ser el aguijón del escorpión, que pica. Sagitario, la flecha... Hacia arriba por la flecha que lleva eh, el centauro, eh, que es el símbolo de Sagitario, Capricornio, la cabra, eh, Acuario, el aguador y Piscis los peces, representado por este símbolo que representa un pez hacia un lado y el otro hacia el otro. Bueno, en estos videos short, en estos videos cortos, te hice la presentación ya de los 12 signos. Mañana sí vamos a hablar de las polaridades de los signos. Chao, hasta mañana.